Seguramente ya has escuchado de la magia de Xbox Cloud Gaming, pero ¿sabes cómo aprovecharlo desde tu PC? Existen dos formas para poder disfrutar del juego en la nube desde tu PC y aquí te lo contamos. La primera forma es iniciar sesión desde tu navegador en xbox.com-play. Diagonal Ahí encontrarás el catálogo de títulos disponibles para jugar desde la nube. Esta es una gran opción para PCs de gama baja o laptops. La segunda opción es entrar desde la app de Xbox en tu PC y dirigirte a la pestaña de Xbox Cloud Gaming para elegir el juego que más desees disfrutar. Sí, así de sencillo es utilizar Xbox Cloud Gaming en tu PC. Solo recuerda que en ambos casos deberás conectar un control compatible a tu PC, ya sea por USB o Bluetooth, además de una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate dentro de las regiones con soporte. ¿Tienes más dudas? Déjalo en los comentarios y nosotros te las respondemos.